Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este otro video. Aquí les voy a enseñar a hacer el efecto de, en textos, el efecto como de derretido o de, de movimiento sobre el texto. Primero voy a poner algún texto, por ejemplo... Lo ideal sería que ustedes elijan algún tipo de letra que sea grueso para que el efecto se note más. Para poder poner efectos en los textos, es necesario primero expandirlo, convertirlo en contornos, ya que el texto simplemente es, es lo que es texto, se puede modificar, pero sigue siendo una herramienta de texto. Lo que voy a hacer es darle botón derecho y después en crear contornos. Ahora si doy control y puedo ver que ya se crearon contornos y todos sus puntos, ya esto es un trazado, ya no es un texto. Lo tengo aún agrupado, entonces botón derecho, desagrupar y listo. No solo son letras, de hecho ya no son letras, son vectores. Vean que puedo editarlos. Por lo tanto, con esto ya puedo empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es modificar los colores. Después voy a agregar una curva por aquí, más o menos así. Listo. Y a esta le voy a decir que no es con relleno, es solo el contorno. Y este contorno lo voy a utilizar para dividir lo demás. Esto lo voy a seleccionar todo completo. Y en el busca trazos voy a seleccionar dividir. De esta manera se me dividió toda la parte de abajo. Voy a volver a desagrupar. Y voy a seleccionar toda la parte de abajo. Vean cómo ya está dividida. Y voy a aprovechar esta división para cambiar el color a un tono más oscuro en la parte baja de estos textos. Listo, lo siguiente es dedicarle tiempo a cada una de las letras para hacer modificaciones. En casos como este, en donde solo tenga un manejador, se puede agregar otro. Si dejan apretado aquí y herramienta punto de ancla les permite con un clic hacerlo el ángulo recto o agregar manejadores. Y listo, con esto ya tienen el efecto en texto, lo pueden editar como gusten y las veces que gusten.